bienvenidos al módulo de máquina de inducción mi nombre es alexander bueno y soy profesor del departamento de conversión y transporte de energía de la universidad simón Bolívar. en este módulo vamos a ver los siguientes objetivos comprenderemos el principio de funcionamiento y los principios constructivos de la máquina de inducción trifásica estudiaremos el modelo dinámico de la máquina de inducción que nos va a permitir representar su comportamiento para cualquier forma de onda, tanto balanceada como desbalanceada, así como ante la presencia de contenido armónico. Vamos a particularizar ese modelo dinámico en el caso de que tengamos una alimentación de régimen sinusoidal permanente. Analizaremos el principio de funcionamiento de la máquina de inducción ante variaciones de tensión y frecuencia de operación. Veremos cómo su comportamiento, tanto desde el punto de vista de consumo de corriente, factor de potencia, par eléctrico entregado, potencia entregada y velocidad. Finalmente analizaremos los esquemas de arranque que se utilizan para reducir la corriente en la máquina de inducción. Y los esquemas de control, tanto escalar como vectorial, que nos permite hoy en día la electrónica de potencia para hacer que este convertidor electromecánico resulte versátil y esté en cada uno de los distintos sistemas de accionamiento. Recordemos que la máquina de inducción es utilizada a nivel industrial en más de un 95% en las aplicaciones de movimiento debido a sus altas prestaciones y bajo mantenimiento. Hoy en día, con la electrónica de potencia, estos porcentajes han ido aumentando notoriamente. El módulo lo vamos a dividir en siete temas. Empezaremos con los aspectos constructivos y el modelo de la máquina. Veremos cómo ese modelo lo podemos particularizar para el caso de régimen sinusoidal permanente. Veremos el modelo simplificado de régimen permanente para régimen ciudad, que es el que aparece en la mayoría de los libros de texto. Hablaremos de la operación del convertidor ante variaciones de tensión, variaciones de frecuencia y variaciones de tensión y frecuencia manteniendo el cociente, entre ellas dos, constante. Veremos cómo es el comportamiento o los esquemas que se utilizan para el arranque del convertidor accionamientos netamente electromecánicos que me permiten reducir las corrientes de arranque en este paso iremos a los controles de velocidad modernos que son los controles escalares que se utilizan con la electrónica de potencia es decir, el arranca suave y el control B contra F constante y finalizaremos el módulo con el control vectorial específicamente el control directo de par o el control de flujo, que es hoy en día el más utilizado, sobre todo en aplicaciones donde se requiere altos pares a bajas velocidades, como pueden ser los ascensores o las grúas eléctricas. Entonces, sin más preámbulos, los invito a ver cada uno de los temas que integran el módulo de máquina de inducción. Gracias por su atención.